Que es Among Us Bien, acá Vamos a Y ¿Qué es eso? ¿Qué? tripulante O oh, no A ver, ver aquí Terminando No me deja poquito fuerte y yep. este, bueno, vamos a jugar. Está poco muerto, horrible. A ver, aquí que no nos escucha bien el volumen. Ma ay mamá, que me gusta muchísimo. A ver, teñe, No, sí, a ver, bueno, no, no, a ver, la madera pongamos a ah, a ah, a ah. se escucha fuerte a ah. uy sí así se escucha bueno se sí. perfecto después después lo voy a arreglar ese micrófono que le pasa también y y vamos a ver... vamos vamos dale. vamos Vamos a jugar. Sí, yo te elegí. Bueno. Ni. Cada vez era que no escucho nada. Más. Me asusté. Un poquito. Más o menos. Sí. Es un... Loop. A ver. Ah. Sí. Perfecto. A ver. Ni. Si se escucha. Añi. Y no tengo pepino, chicos. A ver. ¿Dónde está personalizado? Mm. Bueno, polo, no. Pero, espera. Chicos, si podemos tocar. Ah, sí, solo uno se puede. Bueno, no, este me gusta mucho. Lo renacemos. Sí, gatita. Tu gatita. Mira, me gusta. Tu gatita. Bueno. Estoy. Mira bando, bueno, no, Lola, no, la... Va Lola. la vaca, Lola, la vaca, Lola, la vaca, Lola, tiene cabeza, tiene cola, a ver, a ver, que tiene cola? Sí, suscríbanse. Ah, soy. No, no, saca, saque para darte el rosa. Por eso esperaba. Con no papi. Me morí. F bueno, a ver. Eh, tres minutos. Por fin. Bueno. Eh, ahora soy un postor. Tengo que mentirle. No sé si es Halloween porque es, aparece calabaza. Pero la Argentina no quiere a Halloween. No. ¿Qué pago? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, consigo número uno. Eh, eh, no encuentro. No encuentro, no, no encuentro hasta pero no vi nadie info a quién ah me estoy rascando el me fíjese que dijo venía de admin admin info basura creo que que okay. es rosa el impostor el impostor es eh, eh. es impostor rosa lobby lobby ni one one es siga menos La vi. Vale, vale, vale, vale. Bueno, no se concede, no como... Lo vi. La rosa. Créame. Créame. Sí. sí. Créame. Y... Ahí. No mentimos. F por tierra rosa. Ay, mi tierra la bola bueno a ver que me pica mucho no bueno sí, sí. que pasó pero a ver a ver a bueno dale, ver a ver si no, no sé, bueno, vamos a ver a Y me voy, China. Dale, dale, dale, dale, dale. No mm, es cierto, es cierto. Que si no. Oso? Eh, no sé qué maté. Me olvidé. No sé por qué me olvido de todo. Uh, ¿qué pasó? me pones dónde donde. ¿Dónde? Sí, ya sé qué pasó. ¿Dónde? Sí, así se miente, los impostores no lo miente. ¿Quién mató? Pobre. Rojo. ¿Quién mató? Pobre rojo. No soy un hombre. Encima me duele el ojo. encima no tengo. Estoy 100 horas. Bueno, a ver. Yo quiero que voy a saber. Bueno. Ay, pantalla. juego modo. Guardar. A ver. ¿Me? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, bien, esto ya termina. Ah, creo que es el azul oscuro. No soy yo, créanme. <risa> no soy yo, soy yo, créanme. Sí, bueno, a ver, Anuel, tus músicas son basura. Te apoyo, gatito. ¿Dónde? ¿Dónde está el gatito? Sí. Gatito Te gané, te gané, te gané, te gané Casi, casi, si sí, no lo voto Bueno, uh, voy a decir que soy, no soy impostor aquí eh, que soy impostor Bueno, dale, dale, voy a decir eso Bueno Bueno, yo nací Y no, no, no, acá no vamos acá No, no, no, primero, sí. Nunca. y qué pasó y qué pasó porque le tocó de vuelta si ya pasan todas están es Dani ¿Rani? qué están Dani Dani ah, yo no yo yo no, uy, uy, agarré. A si sí. ah. Ni, no, no, bueno. no, no, no, no, no, Sí. si no, muero, me muero chicos, me muero si sí, me muero bueno chicos, si, sí, me mandaron, me botaron sabían que era yo, yo era impostor eh, vale bueno no sé cómo se abre tan fuerte pero no se escucha bien bueno transmisión que después lo tramito. Tra. Yo dije que voy a transmitir en 20. Oh, sí. Yeah. Dale, vamos, vamos. Bueno. bueno, dale. Ahí no la música. ¡La música! ¡No! Espera, no se escuchó fuerte. ¡Ah! Sí, sí, se escucha fuertazo. le pongo Ahí está, bien, así se escucha ¿Bien? Bueno, ¿Sí? Ah, cierto, se al canal. Porque si no, Bra. ah ah ah ah si, sí. bueno, si no me muero, ricos. Me muero, me mu, muy... bueno. No, bueno. Eh, suscribe al canal y dale El video. Bueno, dale. A ver, para que si me cae el micrófono me tape el otro. Si me cae mi veces se pega rojo, la otra. Tengo. A ver, yo... Bueno, a A ver. Si no se escucha tan fuerte esa cosa.